de estrellas que le lleva hasta otro lugar y atrás deja las piedras que hirieron sus pies al caminar se rompieron las tensas cuerdas que la amarraban a la oscuridad se ha entregado y al olvido Pequeño, gran salto mortal. Niña, sala lluvia a bailar. Corre muy lejos, no mires atrás. Niña, sala lluvia. Atrás. tus pies engrilletados no paran de sangrar Durante un tiempo ha silenciado la fuerza de tu huracán Y a tus pasos se encendieron las estrellas Las puertas del universo de par en par Los poetas secundamos tu guerra Las calles son una batalla que no para de gritar soy el eco de tu borrota, retumban las bóvedas de la eternidad. Niña, sal so a la lluvia a bailar. Corre muy lejos, no mires atrás. Es <muchas>